Especialito, mira que estiradito, camina el especialito. Perdone, ¿sabe dónde están los libros de viaje? Al fondo, a la derecha. ¿Me has entendido? Mm, sí. Especialito, no te vayas, quédate con nosotros.